en casa de la verga esa madre. Cuerda, ya casi llegamos a las pinches palmeras, pinches palmeritas, hermoso. Coronamos, día 3, la mismísima reunión.